El sistema en estos momentos pasa por una condición excepcional, que hay un cero total en el sistema, quiere decir que en estos momentos no hay servicio eléctrico en todo el país. El sistema se encontraba trabajando en una condición compleja, toda vez que en la zona occidental, con el paso del, del huracán IA, teníamos una parte importante de la carga de la, de la zona occidental eh, sin servicio, incluyendo La Habana, que es una carga muy importante. Y eh, en, ese, en, en esa condición la había transferencias. Eh, relativamente elevadas para la zona oriental de, de potencia de las unidades que estaban generando en la zona occidental y ocurrió una eh, una falla en las líneas en los tres enlaces de la entre Matanzas y Iteras, que son dos enlaces y entre Matanzas y Cotorro hubo una división de, del sistema en esa zona y eh, la zona occidental que tenía una, un bajo nivel de carga eh, se produjo un fenómeno de inestabilidad o sea, la frecuencia subió a valores muy elevados toda vez que había mucha generación y muy poca carga y la zona oriental ocurrió lo contrario o sea la frecuencia disminuyó a valores bien bajos y eso provocó también que saliera de servicio por un, eh, con un fenómeno de inestabilidad también la zona oriental del país eh, la zona centro oriental del país lo que trajo como consecuencia que el sistema de manera íntegra eh, tuviera un cero total o sea que no hay servicio eléctrico en, en, ninguna, en ninguna zona del país en estos momentos. Ya estamos eh, comenzando el proceso de, de restauración del sistema. Es un proceso que lleva tiempo y hay que hacerlo con, con precisión, de manera tal que se vayan eh, levantando paulatinamente los microsistemas en las distintas regiones del país, de manera tal que se le pueda llegar a las, a las plantas termoléticas con, con, con tensión, o sea, con, con voltaje, a, esa, a las unidades termoléticas, de manera tal que puedan comenzar arranque, estamos en ese proceso, en la zona occidental tiene la complejidad adicional que hay un nivel, un grupo de líneas de transmisión que están fuera de servicio propiamente por el por el paso del huracán Ian, o sea que la, la para llegar, por pues decirlo de alguna manera, a, la, a esas en la zona, en la región occidental es un poco más complejo porque no todas las líneas están en servicio, por eso se hace un poco más complejo la restauración en la zona occidental del país, quiere decir que en este momento lo que estamos haciendo es eh, eh, dando inicio al proceso de, de restauración del sistema y eso lo vamos a hacer en distintas regiones del país de manera tal que esos microsistemas se puedan ir conectando entre sí y llegar a, a, a tener nuevamente el sistema eh, íntegramente conectado, es un proceso que va a llevar un, un tiempo, eso hay que hacerlo con calma, de manera tal que podamos llegar a tener nuevamente el sistema interconectado a nivel nacional esa es la condición que tenemos hoy en el sistema eléctrico, no, realmente una, una condición excepcional del sistema eléctrico, un cero total eh, por tanto, tenemos que eh, trabajar en, esta, en lo que queda de, de noche y madrugada para restaurar eh, nuevamente el sistema eléctrico y alcanzar nuevamente la condición del sistema interconectado nacional, que es la, el objetivo fundamental que tenemos en este momento. Lázaro, instantes antes de salir al aire, eh, observamos acá en el despacho eso que usted eh, ha explicado. Se están buscando vías, fórmulas para poco a poco, de manera progresiva, alimentar a las centrales termoeléctricas y poder nuevamente, eh, de forma progresiva, eh, instalar el sistema. Sí, si estamos en ese proceso. Realmente las disparo de las, de las líneas de de transmisión también fue por condiciones climatológicas, en, el, en la zona de Matanza había condiciones climatológicas a veces y fue lo que provocaron fundamentalmente la, el, el disparo el o la, la avería en estas líneas de transmisión que provocó la división primeramente del sistema y posteriormente la caída total del sistema. Y bueno, estamos en el proceso de esa restauración que estamos haciendo en este momento y vamos a, a realmente en, el, en, el, en la mayor prioridad posible poder restaurar llegar a las centrales de de contención y poder comenzar los arranques en esta central y de esa manera llegar al sistema interconectado a nivel nacional y por supuesto restablecer la, la mayor carga posible.